No te puedes perder las emociones de la regata Guayaquil Vinces, edición 65. Las citas este domingo 26 de marzo desde las 9 de la mañana y las plataformas digitales N de Noticias, Punto Final, puntocom Río Revista, OETV, Alcaldía de Vinces y la fanpage de Alfonso Montalbán Cereso se unirán para la transmisión de la tradicional prueba náutica. Te llevaremos todas las incidencias con múltiples cámaras, drones y un helicóptero nos mostrará en vivo la travesía. Además, haremos salidas en vivo y en directo desde diferentes puntos del recorrido. Así que ya sabes, la cita es este domingo 26 de marzo desde las 9 de la mañana en el Malecón de Vinces. ¡Los esperamos! Ok, ok, gracias amigos, seguidores al día, gracias. Ya estamos en este momento en vivo en la previa de lo que será la conferencia de, de prensa de la regata edición... Edición 65 y, y bueno, queremos eh, conocer un, un poco la actividad que en breve será la edición 25. Bueno, la novedad acá es que estaremos a través de varias plataformas como Diario al Día llevando en vivo la edición 65 desde el cielo. Tendremos un helicóptero, un helicóptero saliendo, acompañando a los fuera bordistas desde el Jack Club de la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad de Vinces estará estará estará pues eh, en tomas en vivo y en directo estaremos llevando desde el cielo para que ustedes a través de sus disposi dispositivos móviles puedan ver cada uno de los detalles esta es la información desde Vinces provincia de los Ríos París Chiquito donde en breve minutos vamos a iniciar ya la regata regatas, eh, eh, perdón, la, la rueda de prensa, la conferencia de prensa de la regata guayaquil Vince, edición 65. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, estamos listos, los medios de comunicación se han dado cita acá también, tanto locales, provinciales y nacionales, todo listo ya para casi iniciar esta conferencia de prensa. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, la invitación a todos los riusenses, a todos los ecuatorianos que llegan hasta el Cantón Vinces, que se prevé que al menos unas mil personas estarán visitando el Cantón Vinces este domingo 26. Pero no se olvide, usted si usted no alcanza, incluso aún si usted viene hasta el Cantón Vinces, usted puede seguir la señal en vivo a través de varias plataformas que estaremos incluyendo Diario al Día sobrevolando, siguiendo toda la competencia desde el aire. Con un helicóptero estaremos nosotros registrando los momentos únicos de lo que será la trayectoria Guayaquil-Vince en este, esta importante eh, regatas eh, tradicionales la más grande del mundo. Guayaquil Vinci que se ha convertido en una tradición ya con 65 años, edición 65, 65 años de historia. Y bueno, recientemente se concretó también, se recordó ya un poco el, el tema el tema que hace 20 años eh, hubo pues un, la caída de un puente peatonal donde algunas personas fallecieron también producto de la falta de control, pero este año habrá controles, el, el puente peatonal eh, será unidireccional, existen dos puentes, el uno solo, será para eh, cruzar, el otro para pasar de lado a lado hasta la parroquia urbana Balsar, como hacia la cabecera cantonal. Esta es la información para todos ustedes, amigos seguidores al día que estamos desde la ciudad de Vince, detalles de la regata, de la regata Guayaquil Vince, esta es la información... Un poco siempre previsto eh, para usted en este momento que estamos en vivo. Gracias a todos nuestros amigos internautas que nos ven. Y también en breve estaremos, una vez que inicie la rueda de prensa, nos estaremos conectando con la FM, la 104.3, la 104.3 Gran Gran Voz Radio, que también estará llevando en vivo todos los detalles de la eh, regata Guayaquil-Vince este domingo 26. Así que preparémonos, amigos, porque en breve estaremos ya con la conferencia de prensa Guayaquil-Vince. Toda la información para ustedes siempre a través de la señal. Habrán pilotos habrán pilotos de, de Estados Unidos también de Estados Unidos, vendrán americanos, vendrán americanos, eh, nacionales, vinceños, y la historia, ¿no? ¿Quién será el nuevo ganador de toda esta temporada, no? Toda una travesía que se viene que se viene dando. Vamos a ver si que hablamos un poco con nuestro colega, eh, ...para hablar un poco más de... Eh, ...un poco de historia de la regata edición 65... ...a través del tiempo se ha venido desarrollando... ...diferentes actividades... ...este año como los años anteriores... ...el alcalde de la ciudad... ...Alfonso Montalbán... ...ha tomado la batuta de liderar, organizar esta regata... ...regata edición 65... ...hace pocos días, el día domingo exactamente... ...estuvimos dialogando con él... ...y aclaró que en los próximos cuatro años que él estará como alcalde, seguirá auspiciando, organizando esta regata 2023. Seguidamente, para que no exista ningún espacio o pérdida y habrá, pues, la información respectiva. Gracias a todos nuestros amigos seguidores del día que nos ven, que nos siguen, todas nuestras plataformas. También que están conectados ahora eh, detalles de lo que será la conferencia de la regata 2000 2023. Esto es la información de última hora, Marlon, el tema propio que se vive por acá en estas tradicionales regatas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a toda la gente de Aldia.com.es en Alianza Informativa con Gran Voz Radio 104.3 FM. Efectivamente, ya lo ha mencionado Guido Bricio Carriel, nuestro director. Estamos en París Chiquito, listos para dar inicio en pocos minutos nada más a la rueda de prensa donde se darán a conocer detalles de esta edición especial número 65 de las regatas Guayaquil-Vinces, donde ya sabemos que son 64 millas náuticas que tendrán que enfrentarse a los corredores, tanto nacionales, locales e internacionales, que hoy ya en pocos minutos daremos a conocer Guido a través de la señal de AlDia.com.ec y también retransmitidos por 104.3 FM. Bueno, sin duda será una odisea. Y bueno, hay un show artístico, Vilma Palma de Vampiro, ya eh, a las 6 de la tarde se va a presentar totalmente gratuito todo. Es, sin duda pues será un evento fenomenal. Bueno, a la gente que le encanta bailar, a la gente que le encanta disfrutar, están cordialmente invitados porque definitivamente esta gran artista pues va a concitar muchas personas. Es decir, la gente debe estar con tiempo acá para ganar puestos y lógicamente disfrutar de una mayor visibilidad de este evento que se va a desarrollar justo por las fiestas previas ya a las regatas de Vinces, pues, Guido. Vamos a ver si, si damos nosotros un poco de... Vamos a abrir un poco el abanico, la toma de lo que se vive en este momento... Eh, para todos ustedes eh, la información que tenemos en este eh, en este momento. Sí, eh, acá tenemos ya a la reina. Vamos a hablar, vamos a hablar con la reina. Bueno, sí, estamos ya con la reina de acá. Por, estamos aquí, estamos cogiendo fragante a las personas. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días a todas las personas de este medio digital. Eh, les saludo a la reina de Vinces y reina de la provincia de Los Ríos. Bueno, con su presencia están ganando este evento muy importante, ¿no? Así es, nos encontramos aquí en la rueda de prensa de la regata edición 65 Guayaquil vinces esperando que pues, todo se lleve de una manera muy bonita. Tenemos aquí la presencia de algunos bordistas que van a competir, esperando también la llegada de las autoridades. ¿Cuál es tu expectativa de esta regata que se vienen para este domingo? pues recibir a miles, cientos de miles de turistas, eh, como año a año lo hacemos, eh, que vengan a disfrutar de nuestro país chiquito que eh, está muy, muy moderno, muy regenerado, que gracias a nuestro alcalde eh, tenemos más sitios turísticos aquí, que cada uno de ustedes pueden venir a disfrutarlos. Una manera de dinamizar la economía también acá en Vinces. Bueno, la recomendación a la gente que disfrute de manera sana este próximo domingo y todos los días. Correcto, disfrutemos eh, de una manera sana para que no tengamos ningún tipo de problemas y pues eh, llevemos así una fiesta tranquila y limpia sobre todo. Bueno, más o menos, ¿cuántas personas registrarán estarán acá en Vinces este día domingo? Esto se llena full. Full. En cada esquina ustedes cientos de gente eh, del otro lado en Balsarra Vinces, en la parroquia urbana, aquí en Chipipe, en el Malecón Sur, eh, eh, por la torre y también donde será la presentación de la agrupación Vilma Palma de Vampiros que será en la Ciudadela Los Mirtos, eh, algún estimado de más de 20.000 personas, asumo yo, no lo sé. esperemos que sea más. Okay, gracias, <laughs> Bueno, estábamos con la reina acá de la provincia de Los Ríos también, reina de Vinces, que está en esta vocación engalanando con su presencia, con su belleza, este evento muy importante, que es el anuncio de todos los detalles de la, las regatas, las regatas de... ¿Sí? Vamos a hablar con, con Jofre García. Jofre, acompáñanos acá un ratito, por favor para ver si nos cuenta de detalles. Bueno, eh, Joffre, buenos días. Estamos acá por aldia.com.es. Cuéntanos detalles de todos los pormenores que tú conoces ya de estas regatas. Sé que conoces mucho en toda la historia de estas regatas, pero queremos saber de la actual. ¿Qué tenemos? Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, se está esperando la presencia del alcalde para iniciar la rueda de prensa. Ya tenemos la presencia de dos fuera bordistas internacionales estadounidenses. Hay una tercera persona que es eh, prácticamente el mecánico. El mecánico que va a acompañar ...a los dos fuerabordistas estadounidenses... La, la, ...la competencia en sí inicia el domingo... ...domingo 26 de marzo... ...se habla de que prácticamente estarían iniciando... ...a las diez y media de, de la mañana... ...diez y media de la mañana... Eh, ...en el malecón de Guayaquil... ...una competencia que tiene alrededor de 50 fuerabordistas ya inscritos... ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el récord de llegada en las anteriores regatas acá de Guayaquil acá? El récord lo mantiene Felipe Adel Andrade... ...guayaquileño, con raíces finceña también... En el año 2010, una hora, dos minutos, treinta segundos. Ese es el récord de la regata que todavía no se lo ha podido superar. El año pasado Juan Cornejo, que tiene siete regatas ganadas, eh, llegó eh, con una hora cinco minutos. Él es de Colimes, creo no? De Balsar, Balsar, provincia del Guayas. Balsar. Él es el que después de Leopoldo Ruger es el porabortista eh, que más eh, ha ganado la competencia y que está vigente también, porque hay que recordar que Vince tiene buenos aportistas también, como Joaquín Morán, que hoy está como director de la regata, él tiene un bicampeonato, un bicampeonato que ningún vinceño lo ha podido ganar consecutivamente, es decir, 2014-2015, es decir, en dos ocasiones él ha ganado la competencia, que hoy lo tenemos como director de la regata y que todavía no ha dicho que se va a retirar. ¿Así va a correr este o No, no, no va a correr porque dos Siendo parte de, de sus hijos su hijo también van a competir, por aquí está presente, uno de 16 años, donde él va a ser parte de la parte organizativa. Bueno, que es una tradición, veo que desde pequeños ellos, desde adolescentes, están compitiendo. Vince es un pueblo donde la tradición se mantiene, ya ahorita Belforcerna habló de muchas tradiciones en el tema cultural, eh, religioso, gastronómico. Y el deporte no es la excepción. Aquí hay Fuerabordita de 19 años, 16 años, 20, 25 años, personas que le gustan este deporte. Que tal vez eh, no tiene la acogida necesaria, porque hay que decir que... Muy aparte que el gobierno municipal del Cantón Vinces esté eh, dando su aporte. Necesita el apoyo de, de pronto aunque no es un deporte reconocido por el Ministerio del Deporte y otros organismos que tienen eh, netamente la, la competencia en, en el deporte. Correcto, muy amable, Dios, gracias. Bueno, es parte de la organización, acá también de todo el conocimiento. En este momento tenemos ya el arribo del de alcalde de Vinces, Alfonso Montalbán Cerezo. Estamos un poquito lejos allá, pero bueno, rapidito, amigo. La expectativa para esta carrera que se viene el próximo domingo. Buenos días. Buenos días amigos, gracias por la oportunidad. La expectativa es cinco días para disfrutar lo que se vive aquí en Vince, la regata, el Mundial del Frabordismo, como se dice. Un gusto para todas las personas que ese día lleguen aquí a nuestro querido cantón y hay invitación para todos ustedes la prensa que viene de competir. Así es amigo, yo tengo 16 años en el frabordismo, sería la 17 ocasión, pero todo me ha salido bien, gracias a Dios, y ojalá que Dios. ¿Qué tipo de inconvenientes, escollos se encuentran en este recorrido siempre de Guayaquil a Vinces? ¿Qué es lo que ustedes enfrentan en este tramo? Eh, de la partida, lo primero son las palizadas, eh, los cables de luz en el río Chico. ¿Es peligroso también? Sí. Eh, en otros países, o por ejemplo, hemos corrido en las sierras, en lagos y lagunas, y tú no tienes inconveniente porque allá no hay... Eh, o sea, es lago, laguna, es limpio. Y este río tiene el problema que tú te encuentras en el camino, muchos sí, no, obstáculos. Ya, y y, y Juan Alfonso yo espero que Montaño, con la presencia de ustedes ese día todo salga bien amigo, y señora podamos señora disfrutar de esta linda fiesta. Amigos, su nombre: Jimmy Presidente, Félix Castro, Vinceño. Muchas gracias. gracias. Bueno, llegó el alcalde de Vices ya va a empezar el. Muy bien amigos, nuevamente nos ubicamos en nuestro punto, eh, listo, ha llegado el primer personero y bueno, eh, se ha comprometido, se ha comprometido con este tema de la organización eh, al 100% y bueno, ahí están los pilotos americanos eh, que han llegado desde Estados Unidos para, para poder... Eh, eh, competir, incluso traen su propio mecánico. Hay una historia interesante. Un por aquí, Solo un Hay una historia. Eh, los americanos ya tienen varios años participando y no han podido ganar. No han podido ganar porque eh, se por ahí se filtró la información de que porque eran pilotos, eran mecánicos eh, ecuatorianos. Pero ahora no han tomado ningún tipo de riesgo y han traído pues sus propios mecánicos para poder competir. Esta es la información para todos. Vamos a iniciar, vamos a escuchar parte de esta conferencia de prensa. Estamos en vivo también a través de la 104.3 FM Gran Voz Radio y todas las plataformas de Diario al Día. Vamos a conectarnos con eh, la programación. Señor Juan Cornejo, campeón de la regata 2022. Joaquín Morán es eh, piloto, el que vemos allí en pantalla, y que dialoga con el alcalde. Él también es eh, organizador, el, el coordinador. Eh, también ha participado en la competencia Guayaquil-Vinza. Es Estamos en vivo también para toda la audiencia que nos escuchan a través de la 104.3 FM Gran Voz Radio. Llega como representante del club juvenil también el doctor Simón Murvilla, quien se encuentra fuera de la ciudad y ellos han expresado su excusa de no estar presentes por ambas situaciones personales. Bueno, se va a dar inicio ya a la conferencia de prensa de las regatas Washington Tengan todos ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a París Chiquito, esta hermosa tierra de la provincia de Los Ríos. Antes que nada, por pedido, lógicamente, del señor alcalde Alfonso Montalvan Cerezo, del presidente del club náutico, doctor Joaquín Morán, es menester cumplir con un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del compañero fuera bordista Lindon Carrillo. Se cumple un minuto de silencio. Tras el fallecimiento de uno de los pilotos, se ejecuta un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de uno de los pilotos el fin de semana. Estamos en Vinces en vivo para todos ustedes. A esta hora se cumple un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de uno de los pilotos que iba a competir este domingo 26. Estamos en el Cantón Vince, ya con la conferencia de prensa de la edición 65 de las regatas Guayaquil Vince. Y bueno, se cumplió un minuto de silencio para la audiencia que en este momento nos escucha. Bueno, se ha cumplido. Que Dios acoja en su seno celestial al compañero fuera bordista Lindon Ayón Carrillo. Empezamos este evento, señor alcalde, con la proclamación de la reina de la regata, Guayaquil Vinces, edición 65, en este hermoso lugar, señorita Patricia Pacheco Peral. La parte de adelante, por favor, señor alcalde, se procede a la insignia de colocar la, la, la corona, la cinta respectiva reina, la, a la, la reina tradicional regata. Hoy aquí Vince quien representa, lógicamente, la las bondades de la mujer. Vince señor hace la coronación pertinente la reina de la provincia de los Ríos, señorita Natalie González, e inmediatamente la reina pasa a ocupar ya con la investidura pertinente la mesa directiva. Se entrega también un ramo de flores. Bueno, ya tenemos reina, eh, tenemos reina y ya, la regata Guayaquil Vince tiene su reina, vemos el al alcalde que entrega el ramo de flores a la reina, a la flamante reina de la regata edición 65, Guayaquil 65 el año 2023. Bueno, en este tiempo, en esta generación nos ubicamos, gracias a quienes nos siguen también a través a de la 104.3 de FM en vivo, que estamos en este momento con las regatas guayaquil, la reina de la regata guayaquil 65, Señorita Patricia Pacheco Peralos. Gracias a quienes nos siguen a través de la señal de Diario al la Día. El diario Vinces es un emblema de nuestro cantón, es uno de nuestros patrimonios que por 65 ediciones se ha desarrollado. Lamentablemente hubo interrupciones a causa de la pandemia que, lógicamente, afectó de manera mundial toda actividad, eh, toda actividad humana. En ese contexto se retomó el año anterior una regata en la que hubo aproximadamente 200.000 personas y lógicamente el sentido de este año es darle esa misma connotación que tuvo el año anterior da la bienvenida a todos ustedes queridos amigos aquí presentes el presidente del club náutico doctor Joaquín Morán quien es también vale decirlo coordinador de la regata Guayaquil edición 65 bueno eh, Joaquín Morán va a exponer vamos a escuchar Bellísima reina de la provincia de Los Ríos, hermosa y flamante reina de la regata Guayaquil Vince, edición 65, eh, mi capitán Javier Nivela, jefe de navío, eh, mi capitán Harry Fuentes, jefe de operaciones de la Capitanía del Puerto de Guayaquil, eh, compañeros pilotos norteamericanos, Dustin, John, Jerry, compañeros pilotos, prensa en general e invitados especiales. Es un honor como director de la regata Guayaquil-Vince darle la cordial bienvenida para dar inicio a la rueda de prensa de la regata Guayaquil-Vince edición 65 la fiesta turística y deportiva más grande que tiene el Ecuador, la fiesta del turismo el deporte y la belleza así que en honor del tiempo vamos a dar inicio a la rueda de prensa y quedan abiertas para los señores periodistas y demás medios las repetidas preguntas del caso bien, eh, quiero antes eh, reconocer la presencia de los concejales de nuestro cantón, señorita Yalena Avilés Cercado, ingeniero Rafael Sotomayor, licenciado Lautaro Sáenz de Viteri Mendoza, señor Ángel Vergara Castro, señora Mariela Pincay y también reconocer la presencia del abogado Ramiro Bajaña en representación de Kikornak. ¿Cuáles son las marcas auspiciantes para este año? Vale decir porque la regata Guayaquil-Vincent también se mueve a través de los auspicios Unión Vinícola Internacional, Gran Dual, Sangría Fiesta Brava, Kikornak, Pilsener, Farmacia Cruz Azul, Baldor John, Rock, John Morris, Heineken, Cartago John Morris, Bexi, Tesalia, Cubata y Factory son los auspiciantes para esta tradicional regata Guayaquil-Vinces. Ahora sí, compañeros de los medios de comunicación, por favor, hacemos la presentación pertinente y luego la pregunta. Buenos días, eh, señor alcalde, al señor el Coordinador y presidente del Náutico, a las guapísimas reinas, a los eh, miembros de las Fuerzas Armadas de Ecuador, colegas, periodistas, señores competidores e invitados a esta conferencia de prensa. Señor alcalde, eh, muchas gracias por la invitación a la prensa de la provincia del Guaya, de la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo se ha preparado esta regata? Eh, año a año se siguen cumpliendo expectativas, se siguen asumiendo más retos, eh, ¿Cómo está preparado esta regata edición 75, que es un número bastante especial, bastante o sea, bueno cerrar con 75 regatas en este año? ¿Qué se ha preparado para el domingo? ¿Cuántos competidores vendrán? Vemos también aquí, competidores eh, norteamericanos, Eso le da quizás mayor realce a, a esta regata Guayaquil Vince. Muchas gracias, señor alcalde. Saludos a todos. Bueno, eh, hasta ahora Bueno, y en ese momento se hace la, se hace la traducción. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Sí, señor alcalde, muy buenos días para usted, para todos eh, los compañeros de la mesa directiva, también para los colegas que se han dado presente en esta rueda de prensa. Nos saluda Luis Valdivieso, director de Lente Digital TV de Guayaquil. Eh, la consulta es por el tema de la inseguridad que se vive eh, a nivel del país, ¿cómo están eh, preveniendo este, este tema que acota y preocupa a todo el país? Bueno, eh, como el año pasado se hizo, ¿no? Eh, se mandó. ahora del Ecuador la inseguridad y todos tenemos miedo a eso. ¿Qué tal? Muy buenos días eh, señor alcalde, mesa directiva. Vinceños, mm -hmm. aparte de, de estar cubriendo este medio de comunicación con mi compañero el ETE Digital y de Ondas Quevedeña 102.7 desde la ciudad de Quevedo, saludarlo. en el aspecto del show establecido, porque si bien es cierto que, como lo decía el compañero Yela, lo importante de las regatas son los corredores, son los que le ponen el sabor por su esfuerzo que realizan. Yo le preguntaba a Joaquín que si la edad tenía algo que ver y me dijo que nada tiene que ver, que hay chicos que compiten desde los 15 años hasta el campeón que tiene 57 años eso me atreve a pensar que el próximo año me puedo estar inscribiendo en un, en un bote reforzado porque me volví a engordar la pregunta en sí, mi querido Alfonso es del show artístico o los shows, porque no solo va a ser el de Vilma Palma es el de cuatro o cinco tarimas que estarán desde el día anterior en Vinci, invite al público del mundo a que venga a disfrutar de estas regatas bueno, el día sábado vamos a atender en el, en el centro, en el parque central vamos a atender amores del Río domingo, vamos a atender en Balsar de Vinces, vamos a atender a Diamantes y a Julio Castro en este lado, del malecón Chiquive por Puente Verde vamos a atender a Vendaval y en el malecón eh, de La Güenza, por el 10 de agosto, vamos a atender al Combo de Largo y en la tarima principal que es por el Polideportivo Víctor Moscoso por Terminal Terrestre vamos a tener ahí eh, a Eddie Conga, la Cuti la Chicho, eh, otro artista más y Vilma Palma que va a cerrar. Vilma Palma, ellos van a, a comenzar desde las seis y media, hora y media el show de él. Entonces, porque quisieron a esa hora, por las luces y todas esas cosas, ya cuando los artistas ya son de edad, son maestros. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días, a la mesa directiva, compañeros de prensa. Estamos para el Corvo de Ecuador y la cadena Forpal a nivel nacional. Alcalde, ¿cuáles son las expectativas para esta regata edición 65? Y su trabajo incansable es poder eh, rebachar la vía desde Macul Bueno, no es una competencia de uno, ¿no? Pero siempre uno busca la solución. Entonces, nosotros ya estamos pasados cuatro años en ya... haber hecho polideportivo en el cantón aquí en el campo urbano sin embargo lo hicieron y cuando uno quiere servir y ayudar no importa que no tenga competencia pero uno tiene que buscar la forma como yo la he hecho y, sin embargo la cuarta vez que hemos rebachado eh, las dos primeros años me ayudó el Cholo Mendoza que en paz descanse y ahora los dos años más me lo ha ayudado el hermano del Cholo el tío Eduardo Mendoza Gracias a él se ha rebachado esa vía y de algunos amigos más que han hecho colaboración. ¿no? Alcalde, buenos días. Rayo de Salud, de en el marco precisamente de los premios que se entrega cada año, en este año, ¿en qué van a consistir estos premios que se van a ganar y cuáles serían las categorías en las que van a participar en, en este evento náutico, alcalde? Gracias. Bueno, eh, el campeón va a tener un premio de una moto factory, Amigo. más mil dólares en efectivo. Eh, el segundo lugar va a tener mil dólares en, en efectivo, el tercero mil, el cuarto quinientos, el quinto trescientos, el sexto, el séptimo, el octavo, 250. Y del noveno hasta el último doscientos dólares. Ese va a ser... Eh, Saludos, buenos días. Estamos en vivo también por la 104.3 FM, Gran Voz Radio, y a través de la plataforma de Diario al Día. Señor alcalde, entendemos que el tema del de costo, costear todo esto, eh, mucha inversión, ¿no? todo lo que se genera actividad, fiesta, pero la consulta es, eh, ¿qué tal ha estado este año el tema de los patrocinadores, los sponsors, que hacen posible también que la regata se haga posible en la edición 65? Bueno, le digo la verdad, estoy muy decepcionado. Estimado, ¿no? Entonces, eh, desde diciembre, yo venía mandándole oficio y esperando respuesta de la cervecería nacional. Entonces, hace 25 días atrás, recién tengo respuestas que ellos no van a colaborar. Solo van a hacer eh, unos, unos eventos, unos, unos artistas que van a poner, porque ya han cambiado eh, la, las directivas, las directrices, que ya no se puede. Entonces, yo... Como ya estaba ya, ya a un paso de la regata, o sea, se vio difícil, y me ha tocado hasta a mí, como el año pasado, también poner Entonces, con amigos y, y el municipio también. Entonces, ya el año, pasa, el año que viene, ya voy a tomar carta en el asunto para ya buscar otros oficiantes, ya con tiempo. Y ya que ellos, si no quieren venir, que no vengan. Okay, bueno. ¿Qué tal? Saludos. Buen día. Nilo Domínguez, Nd Noticias, INTC Televisión. Eh, saludar a todos quienes integran la mesa directiva y también por supuesto al resto de colegas. Eh, alcalde, concretamente eh, en torno a la competencia ¿Desde dónde y a qué hora parten los competidores y a qué hora se estima que estén acá? Y también, ¿cómo está coordinada la contingencia? En cuanto al tema de seguridad, pero para los competidores durante el circuito que se va a efectuar. Gracias, buen día. Bueno, eso puede responder el, el encargado este, en base a la partida, está establecido para el día eh, domingo 26 de marzo, la tabla de marea va a estar a full a las 10 y 41 minutos, por lo tanto la partida será a las 10 y 30. Con la señal de la bandera, eh, gracias a nuestros a nuestro compañeros y amigos de la Armada Nacional, nos facilitaron los permisos para hacer eh, la regata. Ellos tienen un contingente donde nos van a facilitar una embarcación que viene a resguardar aquí desde las 10 y 30 de la mañana que partimos de Guayaquil hasta las 2.30 para que no haya navegación aquí en las aguas de Vince, y también nos va a acompañar con otra embarcación de control antes de la partida en Guayaquil también contamos con una lancha de rescate que vendrá desde la ciudad de Guayaquil eh, costeada por la, por la alcaldía de Vinces también la cooperación del cuerpo de bomberos de Durán y el cuerpo de bomberos de San Borondón de Salitre, de Bernaza Antonio Sotomayor y el cuerpo de bomberos de Vince. durante toda la travesía todos los cantones ...y parroquias que están en la ribera del río y Mahoyo... ...nos han colaborado con el contingente para colaborar con la seguridad de todos los pilotos. ¿Qué tal a todos? Eh, a todos los presentes, a la mesa directiva, a los señores que nos visitan... ...a los señores de Norteamérica y de la Armada, reinas, alcalde... ...Víctor Cerezo del medio digital Enfoque de los Ríos... Eh, mucha gente viene, sí, a ver la llegada de los botes, pero también por el show, el principal show artístico. En base a eso, ¿cuál sería, cuál es la logística que ustedes van a implantar para brindar las mayores facilidades a propios y extraños que van a venir a, a disfrutar de este evento? Eh, creo que escuché ahora también una zona BIC. Bueno, sí, es una zona BIC, pero esa zona BIC solamente va a ser para las autoridades. nada más. Y los invitados especiales que vienen de otros cantones, que son alcaldes, asambleístas y gente del gobierno ¿no? sí. y también va a haber un divertrón donde ahí pueden ir ahí, tienen que pagar un, algo ahí porque eso eh, se decidió ahí, si quieren estar cerca de la tarima, bueno, tienen eso una sola vez, ahí para allá, todo es gratis, eh, quiero darle mil disculpas, bienvenida capitanes, gracias por el apoyo, a todos los señores de la prensa, a mis Estados Unidos, mis amigos, que ya hace mañana en el río, ya ellos todos los años que venir acá. Y a todos los invitados presentes, eh, a mi reina querida, a mis concejales, eh, para los que no conocen, ella es mi hija, mi hija mayor, eh, vino acá porque ya estamos arreglando los papeles, eh, para cambiar el apellido, pero es mi hija, cuidado, le van a estar haciendo ese En base a eso también disculpen que con esto ya termino mi intervención. Si quisiéramos saber cómo se siente la actual reina de las regatas. Todos eh, con la mesa directiva, Tatiana Ortiz de Expreso y Extra y Puente Informativa, y un saludo para todos los competidores que se encuentran en la parte de acá. Señor alcalde y autoridades, eh, en esta mañana eh, no veo la presencia de la Policía Nacional, pero supongo que para este contingente habrán eh, tenido el apoyo de ellos en cuestión de logística. Sabemos cómo está la situación de delincuencia y Vince justamente recibe miles de turistas para estas fiestas eh, en su algarabía en las calles, ¿cómo se va a distribuir el tránsito? ¿Van a haber quizás rutas peatonales para ese día y así poder tener un mejor flujo de los turistas que nos visiten acá a la provincia de Los Ríos? Muchas gracias. ya oficio con la gobernadora con todos, y estamos todos coordinados, no entiendo por qué eh, no se encuentran aquí eh, este, no me he dado cuenta de verdad, pero, pero están invitados pero ya hemos hecho ya reuniones anteriores, ya, ya nos ah. hemos reunido sobre ese asunto, sí y también están preocupados también por lo que pasó el fin de semana que fue un acto terrible de parte del policía entonces ellos están también eh, con temor que algún problema, ¿no? Y eso va a causar daño. Entonces, eh, hay que decirle a las personas que por favor eh, guarden cordura, presura y, y que el policía que cometió ese crimen tiene que pagar. Entonces, hoy día hablé con el coronel, el comandante, que no, él hizo una rueda de prensa cuando él repitió lo que dijo en el parque. Y yo le dije, coronel, eso está mal yo que pido es que investiguen también estamos exigiendo que meta mano la, la, la fiscalía general del estado eh, la señora Diana Salazar para que establezca bien porque eso no puede ser así o sea es lamentable lo que pasó eh, yo lo conozco al fallecido porque ha dejado mío y no conmigo y yo sé la clase de personas que él. o sea eso es, es imposible en la declaración, la rueda de presa que hicieron eh, que él les dio le respondió una pistola traumática, iba manejando acaso es eh, Rambo Cobra, que es el que daba la vuelta y, y disparaba, no o sea que eso es en la película que se ve, más no así o no ser si el retrovisor eh, haya tenido que rebote la bala, o sea, imagínense o sea, se, ellos se, se hicieron una película y esa película no está bien y yo quiero que el que cometió esto, pague por lo que hizo. Hola. Buenos días, buenos días. Les saluda Marlon Ayala Romero, corresponsal de Teleamazonas y también miembro de aldia.com.es. Eh, bueno, quisiera saber de pronto, ya reiterada la pregunta, pero más o menos la expectativa de cuántos uniformados van a contar ustedes para la seguridad este día de. Domingo 26. También, basado en la experiencia de la anterior regata, ¿cuántos miles de dólares creen que se mueva gracias a que se va a dinamizar la economía? Porque llega gente de diferentes partes. Y para el organizador, hablábamos de 55 competidores, aún hay cupo para más personas, y de pronto, si de lo que tenemos ahora mismo, ¿cuántos hay locales, nacionales e internacionales? Gracias. Bueno van a venir de toda la provincia de los ríos policías y también van a venir los militares, como el año pasado. También hemos contratado una compañía de seguridad para el evento internacional, ¿no? 30 este, guardias de seguridad que van a estar cubriendo también el evento. Y, y la CTE también van a estar en lo del tránsito, ya tenemos todo organizado. ¿no? Y de ahí ya le va a responder el. Hasta el momento tenemos confirmado la participación de 55 pilotos, 53 pilotos ecuatorianos, dos pilotos norteamericanos, de los 53 pilotos ecuatorianos, la gran mayoría son valores 35 de Vinces y la parroquia Antonio Sotomayor, hay tres participantes de Balsar, uno del Cantón Pichincha de Manaví, hay un competidor de Urdaneta y competidores de la ciudad de Guayaquil. Y el cupo está abierto en el reglamento, dice que uno puede inscribirse hasta el momento de la partida. El chequeo de los botes va a ser a las 7 hasta las 9 de la mañana en la calle Gómez Rendón y Malecón en el puerto de Las Yolas, donde ese momento el piloto que desee participar todavía tiene la oportunidad de ir e inscribirse. Y otra me de decirle que ese día se mueve muchísimo. Mire que ese día la cervecería nacional vende lo que no vende en un año. Y así se han portado mal con nuestro pueblo. Entonces, ya hay que tomar cartas en el asunto. Y eso es bueno porque reactiva la economía y, y eso es para las personas que no tienen trabajo, que ese día van, van a llevar ya eh, el pan de cada día a sus hogares. Les saluda Jofre García de Radio Eiffel, la 90.3. Saludos para todos los de la mesa y quienes están presentes. La pregunta para el doctor Joaquín Morán, director de la regata. Bajo este reglamento se visualiza que va a ser una competencia un poco más profesional, en el sentido de que van a haber controles para los furabordistas, en el tema, llamemos como en el fútbol, en el control antidoping. ¿Esto prácticamente jerarquiza la competencia para que cada vez se vuelva más profesional? Así es, estimado. Realmente, mire, eh, la regata Guayaquil luises es la regata más larga y más dura del mundo. Es la única en esta categoría. Por lo tanto miren la cantidad de pilotos que cada día hay. Antiguamente eran 14, 20, hoy en día más de 55 pilotos. Y para un fuerabordista, el hecho de llegar a la meta ya se constituye en un triunfo, más aún el ganar la regata. Para un fuerabordista es como para un futbolista haber ganado la Copa del Mundo. Es por eso que eh, hemos elaborado un reglamento que es el mismo de muchos años atrás, pero esta vez va a ser bien llevado y bien manejado, donde se le va a dar cumplimiento al pie de la letra. Y como hemos conversado anteriormente con muchos medios de comunicación, también se va a tomar la parte profesional, la parte ética, que tenemos que ser fuera, este, deportista, dentro y fuera del agua. Por lo tanto, también te, hemos aplicado la norma de que ninguna persona con aliento alicor o bajo el efecto de alguna sustancia psicotrópica no podrá participar, porque esto es una norma que se le aplica en toda disciplina deportiva, en el fútbol, en el básquet y en toda actividad. Y también hay normas de control que se va a aplicar mano dura, sobre todo en la partida. En los últimos cinco años, el juez de partida ha quedado pintado. Esta vez no va a ser así. Han partido cuando ellos han querido. Y han empañado la regata más famosa del mundo, donde se han robado la partida. Esta vez va a ser la partida como en los últimos años, con motores apagados, pero va a ser con la bandera del juez. Mientras ellos partan... Sin el banderazo del juez, los pilotos que se adelanten serán descalificados y no recibirán viáticos ni premios. En el caso de que ocurra esto, se, con los pilotos que se queden, se va a tomar lista y se hará una nueva partida. Y no quiere decir que el bote que llegó primero es el ganador. Se informará quiénes son los descalificados. Y en el caso de que incurran el 100% de los pilotos a que se adelanten a la partida, tenemos la, tengo la autorización del señor alcalde, que es el organizador. De que se declara la regata nula... ...y ningún piloto recibirá... ...ni premios, ni viáticos... ...así que todos tenemos que someternos... ...al reglamento que previamente... ...ya fue socializado el 12 de abril... ...ante todos los pilotos... ...y tienen pleno conocimiento... ...así que vamos a tomar todos los correctivos del caso... ...e incluso va a ser transmitido por vía aérea... ...por dos medios de comunicación... ...con los cuales, dos helicópteros... ...los cuales también están sujetos... ...a la orden del juez de partida... Si el juez de partido declara que la partida es válida, ellos le darán cobertura a los pilotos que partan. Si no le da la, la, la validez, los helicópteros no le darán seguimiento a los pilotos que se adelanten a la meta. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos en vivo, conferencia de prensa, regata Guayaquil, Vince, que en este momento ¿Qué? se. Algo que, realiza? que me facilite, por favor, para terminar con el tema de la, par de la partida. La partida va a ser primero con una bandera roja, en señal de parada. Incluso hemos coordinado con el jefe de operaciones de la Marina, que nos, está nos va a ayudar con una lancha rápida. Durante Cuando esté la bandera roja, ningún piloto va a partir. Será como que tenemos el semáforo en rojo, no puede partir. Cuando cambiemos de bandera roja a verde, es que nos preparemos para partir. No quiere decir el hecho de que la bandera verde esté izada, que en ese momento es la partida. No, la partida será cuando se baje la bandera verde y en ese momento arrancaremos. Y lógicamente la bandera a cuadros se dará a quien Vinces a los botes que hayan llegado cumplido con el reglamento que no haya sido descalificado. Ningún bote que se haya adelantado a la partida y se sea descalificado no recibirá bandera de partida. Una recomendación que le quiero hacer a los diferentes medios de comunicación. A muchos le hemos entregado ya el reglamento a los que estuvieron en la rueda de prensa cuando se socializamos el reglamento y a muchos acá. De que el hecho de que llegue un piloto en primer lugar no se puede proclamar campeón ni la prensa lo puede declarar, declarar campeón. Nosotros vamos a hacer la revisión técnica a los 10 primeros pilotos. Esto nos va a tomar cerca de una hora. Luego de eso, que el comité técnico se reúna, el juez de partida el juez de llegada, el juez de peso, el juez de regla, el juez mecánico y el director de regata que tenga el informe de todos ellos, en ese momento proclamaremos al campeón y el orden sucesivo de los, de los campeones. Por lo tanto, el, los que lleguen primero podrán dar declaración a los medios de comunicación, pero sin que los medios ni ellos se autoproclamen ganadores hasta que los resultados sean proclamados en base... A la normativa establecida en el reglamento. Muy bien, claro, allí está totalmente reglamentado la competencia Guayaquil-Vince que se llevará este eh, domingo 26. La señal en vivo, señal sí. en vivo a través de aldía.com. Sí, Televisión Vita, la gente dice que desde Marta. Eh, señor alcalde, específicamente en el tema de la salud. ¿Va a haber este domingo alguna clínica móvil, alguna unidad móvil, en caso de que algún ciudadano requiera de este tipo de, de ayuda? ¿Será posible o directamente se asistirán acuden a algún centro médico? Gracias. Yo le, le puedo responder. Eh, he tenido múltiples reuniones con los miembros del COE, donde nos hemos reunido con la Policía Nacional, Comisión de Tránsito, Ministerio de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos, donde van a estar habilitadas las ambulancias del Ministerio de Salud Público cuerpo de bomberos y del IES. Van a estar disponibles tanto en la llegada como en el pueblo si llegase a ocurrir algún tipo de emergencia o alguna eventualidad. Doctor, muy buenos días. Le saluda Dalton Cruz de La Noticia Radio y Více Digital TV. ¿Cuáles son las características técnicas de las embarcaciones, el pesaje y el cilindraje de los motores que participarán en este fin de semana? Muy buena pregunta. La regata Guayaquil dice, edición 65, se la va a correr bajo una sola categoría, categoría Racing, con motores Yamato 302, 321 y 331. Son motores de 400 centímetros cúbicos y de 33 caballos de fuerza. Los botes eh, de 10 pies, 3 metros de largo, donde bote, motor y piloto sin combustible y sin herramientas en la ciudad de Guayaquil van a ser pesados y tienen que pesar 440 libras. También se va a hacer la medición de la altura del eje de transmisión que tiene que estar bajo a tres cuartos de pulgada bajo el plan y también se, recibe, se va a revisar el tema de seguridad, de que todos los pilotos lleven sus aditamentos de seguridad, casco y chaleco en buen estado, que la embarcación también esté en muy buen estado y que también lleve un tubo flotador. Embarcación que esté mal estado o piloto que no cumpla las respectivas normas de seguridad y el pesaje, y las demás normas técnicas establecidas en el reglamento no podrá desembarcar y no será inscrito para poder competir la regata Guayaquil Vinces. Bueno, para el Capitán Nivela o el Capitán Fuentes, ¿qué recomendaciones hay para el día domingo? ¿Cómo está el clima? Eh, hay aguaje, han estudiado también ustedes eh, para que no existan novedades en. en ...en las villas náuticas o en el recorrido que tendrán los botes... Eh, ...ustedes como encargados de la Armada del Ecuador. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días eh, a todos los presentes... Eh, ...mesa directiva, eh, prensa, público en general. La Armada del Ecuador, específicamente a través de la Dirección Nacional... ...de los Espacios Acuáticos y en coordinación con la Capitanía... ...del puerto de Guayaquil ha venido manteniendo sendas reuniones de coordinación justamente con todos los directivos y planificadores. Se han presentado todos los planes de contingencia. Eh, la Armada ya ha dispuesto un contingente humano y material para, para velar por la seguridad, tanto de los pilotos como de las embarcaciones. De tal manera de tener la plena seguridad de que no se nos presente ninguna novedad. En el sentido de las condiciones atmosféricas y en el, en el tema de la marea, como habíamos indicado, hemos verificado el tema de la pleamar, eh, básicamente como para tener de referencia para la hora del SARPE, la hora de la alargada de las embarcaciones. Van a venir unas embarcaciones específicamente de la Capitanía del Puerto de Manta, de todo, eh, a lo largo del recorrido, eh, brindando el tema de la seguridad y el salvataje en caso de ser necesario. En este sentido, considero que se ha previsto todo lo necesario para velar, reiterado, reitero nuevamente, para velar por la seguridad tanto de los pilotos, de los fuera bordistas, como de las embarcaciones. Esto ha sido parte de la conferencia de prensa donde se han dado a conocer diferentes eh, respuestas eh, tras las preguntas de las eh, eh, de los medios de comunicación. Este, estamos desde el canto. Vamos a escuchar al Señores, por favor, si no hacen lo que está aquí en las reglas no participen. Mejor no participen. Ahorrense. Gastar ese viaje a Guayaquil, combustible y todo eso, porque yo lo voy a calificar. Me van a tener cuatro años más, y yo soy un hombre que soy, que a mí me gustan las cosas que claras y rectas. El año pasado, cuando me enteré que el campeón, así cualquiera es campeón, se adelantó la partida. Sin embargo, los jueces que puse, que fueron blandengues, blandengue, entonces, lo que me supieron decir, hermano, ya dale nomás, eso no importa. Es que después se nos van encima la... Yo no tengo nada que ver con nadie. Si él no hace las cosas bien, entonces yo por qué tenía que darle el premio. Sin embargo, se le dio. Pero bueno, este año no va a pasar eso. Ni, ni los que vienen también. Porque son cuatro años que me van a detener de nuevo. Entonces, aparte de eso, estoy preparando para el que va a seguir el proyecto Yo Amo a Vinces. Entonces... Y como yo no voy a hacer que porque yo gané la reelección, me voy a hacer el loco, voy a seguir trabajando con mucha más fuerza y mucha gana por mi pueblo. Entonces, les dejo claro a todos ustedes, ¿no? Que no se adelanten. Y el juez tiene que declarar nula la competencia. Y no había cal... cinco para nadie. dónde se adelante van la partida Muy bien, están claras las reglas para todos los pilotos. O sea, lo que acaba de recalcar el señor alcalde es que el que incumple las reglas... Eh, no puede participar. En el caso de que se adelante un grupo de pilotos se, eh, con los que se quede, se hará una nueva partida. Y en ese momento será otra. Y en el caso de que el 100% de los pilotos que respeten la señal de partida, la regata se la declara nula y no se dará premios ni viático, se suspende el cerco de seguridad y que cada piloto se vaya para su casa. Así que la regata guayaquil Vince edición 65, es válida. Únicamente cuando el juez de partida, baje la bandera. Si un piloto no obedece esa disposición, él está corriendo otra competencia, no la organizada por la alcaldía de Vinces. Bueno, alcalde, ahí está la información. Gracias a quienes nos escuchan a través de la 104.3 FM Gran Voz Radio y a través de las plataformas digitales de Diario al Día. Un competidor internacional, anterior nos acompañó, y él quiere hacer un agradecimiento público. Doctor Rogers, por favor. Vamos a escuchar al doctor Roger Moscoso. Hola a todos mis compañeros pilotos en Ecuador, los fans de fuera bordismo en todas partes del mundo. Gracias al alcalde Alfonso Montalván estamos mandando dos de nuestros mejores pilotos para participar en la regata Guayaquil Vinces este año. Gracias a Dios han llegado bien, seguro. Gracias a todos que, que recibieron en el aeropuerto y me gustaría presentarles a esos dos campeones los dos pilotos son campeones nacionales muchas veces aquí en Estados Unidos no son cualquier piloto he competido contra ellos muchas veces y puedo decirles de nuevo que tiene dos de nuestros mejores pilotos primero él ha ganado el maratón Top Michigan multi veces, Damas y caballeros, por favor, un aplauso. Dustin Pearson, aplauso. Gracias. Muy bien, ahí estuvo la presentación. Nuestro piloto. Él está elegido muchas veces en el Salón de Campeones, incluyendo este año ahora, he ganado campeonato nacional en puntos y en regata nacional, multi veces y muchos clases, damas y caballeros por favor, un aplauso John Woldarski. Y la última cosa que quiero decir es que Dios proteja todos los pilotos y divertimos y celebramos seguramente y gracias a la familia Moscoso por su sacrificio en tu hogar mientras invadimos tu hogar. Muchas gracias y desafortunadamente no pude estar ahí, pero quiero dar gracias a todos involucrados con este evento y mucho amor, un abrazo, David Allen, buenos días. Muy bien, ahí estuvo desde bueno, Estados Unidos el doctor Moscoso sobre todo los la presentación de los pilotos de Estados Unidos. Son los mejores de Norteamérica y vamos a ver cómo les va ahora en esta competencia edición 65 Guayaquil Vince. Gracias también a la audiencia que nos han seguido a través de la 104.3 FM Gran Voz Radio y también a través de las plataformas de aldea.com.es. Ya que yo no sé qué pasó con los mecánicos aquí de Niza, Me han hecho fraude a los competidores que han traído unos de, de Estados Unidos. Entonces algo ha haber pasado, no, por eso ya viene con el propio mecánico. What about why right? you you bring your own mechanic? All the success we've had in the United States is because of Jerry. So we brought him. Que todo el éxito de la de las carreras ganadas en los Estados Unidos son gracias a Jerry. ¿Quieren decir alcalde? Los por de aquí también están preparados. Claro, no. Y ellos son criados allá son gringo. Ellos son criados de pura tortuga esposa y de puro guaniche. Bien, compañeros eh, periodistas, colegas, si no hay alguna pregunta más que hacer, la clausura de esta rueda de prensa de de la realiza nuestro alcalde Alfonso Montalbán. ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación, gracias a todos los presidentes de Estados Especiales, a los corredores internacionales, bienvenidos. Gracias por esa campaña que me hicieron en OSA, que es el número uno. Número uno sí, sí, sí, sí. Ella me hacía campaña ya, a ver. No? Sí. Y, eh, gracias, señor eh, capitán de la marina. Gracias por el apoyo brindado a todos ustedes. Sin usted no hubiera sido eh, hecho realidad este evento, porque el año pasado pidieron un número de cosas. Este año nos ha vuelto a ayudar, pero ya ahora sí los competidores tienen que portarse en la más serio en esto. ¿no? Saludos a todos. Gracias y que tengan buen día. Sí. Muy bien. Gracias y señores, gracias, un fuerte abrazo a todos. Nos reencontramos el día domingo en la tradicional regata Guayaquil muy bien, muy bien esta ha sido la competencia la competencia la competencia, la competencia. Guayaquil Vince. terminado la rueda de prensa, gracias a todos nuestros oyentes que se conectaron a través de la 104.3, muchas gracias y seguimos con la programación regular, nosotros seguimos por acá con la plataforma de aldia.com.ec. vamos a, a, a dar eh, pequeños detalles al, ya al finalizar esta conferencia de prensa que tenemos para todos ustedes a través de la señal de Aldia.com. Y estamos en esta cadena, cadena informativa que vamos a tener el domingo 26 en Noticia Noticias. Hola TV. Bueno, ahí estamos. ¿Qué tal? Saludos a toda la audiencia de Aldia.com.es, uno de los medios más importantes que tiene la provincia de Los Ríos, bueno, y estamos por acá, eh, precisamente en el marco de esta jornada que... Indudablemente eh, congrega muchísimas personas ¿no? y que va a ser sin duda alguna una fiesta muy maravillosa y que nosotros vamos a estar ahí, si Dios lo permite, para darle todos los detalles e incidencias respecto bueno, a esta bueno, jornada. Lo, usted va a estar en el helicóptero volando, eh, siguiendo al, al, a los primeros que van en la, en, la, en la competencia. Si Dios lo permite y no ocurre nada, ahí vamos a estar, así que esperemos hacer un muy buen trabajo también gracias a la producción que estamos montando acá en, en esta alianza de medios hoy. Queremos, sobre todo, que las personas lo puedan disfrutar muchísimo y puedan tener un producto de calidad nunca antes visto acá en la ciudad y en la provincia. Y gracias también, por supuesto, al apoyo de la de del día, ¿no? Gracias, Danilo. Bueno, estamos listos, amigos, ya hicimos pruebas. Estamos todos listos. Marlon, por acá. Eh, bueno, esta competencia va a ser eh, estrictamente con todo el reglamento y muy exigente. Eso lo iba a comentar, mi estimado Guido, ya lo han anunciado los organizadores. Esta ocasión no habrá espacio para la gente que de pronto... Haga a lo del sabido, ¿no? Al salir antes de tiempo, ya esto no se dará paso. Así que si hace esto un competidor, definitivamente queda descalificado. Y si es que de pronto varios competidores incurren, en esta situación habrán dado partida para los que han respetado eh, los tiempos establecidos. Y en el caso hipotético de que todos incurran, pues se declaran nulas estas regatas de Guayaquil-Vinces, así lo han manifestado la gente, los organizadores, en esta ocasión, en esta mañana aquí en la Plaza de París, donde han anunciado ya todos los detalles de las 64 millas náuticas en esta edición 65 de las regatas Guayaquil-Vinces. Estamos con Joffre, eh, periodista deportivo de, de Vinces, él, bueno, es un profesional que que conoce, que conoce todo, que conoce todo. Bueno, hemos visto, Joffre, el reglamento, es primera vez que se da este tiempo para que se respeten todas las, las normas técnicas y se haga posible esta competencia de la mejor manera. Bueno, eh, según lo que expresó el doctor eh, Joaquín Morán en la rueda de prensa, este reglamento sí se lo va a hacer... ...pero... ...no se lo ha hecho cumplir... ...ya hemos escuchado de manera explícita... ...las versiones del alcalde... ...y organizadores... ...que quien no cumpla con el reglamento... ...prácticamente eh, estaría descalificado... ...y me gusta el tema del profesionalismo... ...del de control que va a haber... ...el tema de que los, los fuerabordistas... ...también deberían estar concentrados... ...porque es una manera también para... ...que este deporte... ...siga ganando más adeptos. ...yo sí creo que esa parte del profesionalismo la parte de eh, eh, tener todo en regla va a ser muy importante para que en la meta final, en la meta final netamente eh, los ganadores puedan, puedan prácticamente eh, poder eh, celebrar con la presencia de los familiares, amigos y demás públicos que va a estar presente en la regata. Jofre, el alcalde acabó de revelar algo, algo que llamó la atención, el piloto que ganó el año anterior... No, ...no respetó el, el, la, las normas técnicas, la bandera, el tiempo... ...y pudo haber sido incluso descalificado. Bueno, y esto no solamente ha pasado el año anterior... ...esto ha pasado siempre... ...es decir, y la competencia se la ha manejado de una manera... ...un poco, yo diría, no profesional... Eh, ...lo que acá se busca es que los bordistas ...cumplan con todos los parámetros de ese reglamento... ...es decir, que nadie se, se adelante en la salida... Que cumplan con las medidas, los pesos, es decir, con el motor, con todo lo que las especificaciones, netamente que hay un reglamento que está conformado por más de, más de 40 artículos. Es un reglamento que no solamente tiene que ver con la salida, con el control antidoping, sino con muchas especificaciones que de pronto deberían cumplir los deportistas de élite. Eh, ya pasando a la parte comunicacional, eh, eh, van a haber dos eh, helicópteros. Nosotros en un, una alianza informativa vamos a desplegar todo, pues una transmisión con cerca de 15 personas. Y sobre todo lo que va a llamar la atención es que vamos a tener un helicóptero que va a seguir paso a paso de cómo se va desarrollando. ...la competencia una vez que partan desde el puerto eh, Jack Club. Y esto y se esto enlaza con lo que estoy diciendo, en la parte profesional. Eh, ya el año pasado lo vivimos y este año esperemos que sea mucho mejor. Es decir, eh, la parte de la transmisión, que es algo importante. Quien no puede venir a presenciar... La regata Guayaquil-Vinces puede hacerlo de manera virtual, como estamos hablando, el tema de los medios de comunicación. Eso es importante que este gobierno municipal ha puesto su granito de arena para que no solamente las personas que van a disfrutar de los eventos artísticos, de la llegada de los forabortistas, también a través de las señales que se van a emitir. Y como tú lo dices, eh, es, es algo cierto. Muchos portales digitales nos hemos unido para brindarle... Eh, esa transmisión que también eh, deben recibir los lo Facebook videntes, quienes están conectados a través de una plataforma digital, es decir, una transmisión profesional. La, la regata Guayaquil vince con su edición 65, yo creo que cada vez está llegando a más personas por la forma como se la está organizando. Bueno, y esto es eh, realmente parte de la tradición, ¿no? Que el mensaje, ahora que vivimos en un mundo más globalizado y que... Hay un reto, yo creo que no sé qué, pasar, qué va a suceder. Cuando han llegado los pilotos americanos acá a la competencia, no les ha ido muy bien, se han quedado en el camino, incluso no han llegado. Pero este año que tienen mecánico propio, un mecánico que ha hecho ganar competencia en Estados Unidos, podrían ser ellos un, un digamos que un competidor fuerte con los que ya tenemos acá. Tienes razón, y algo que decía un furabordista ahora último que se lo entrevistó por este portal digital, por aldia.com. Es el tema de que a veces los forabordistas no conocen el recorrido. Por ejemplo, aquí uno observa el, el, el río, está en medio de palizadas, obstáculos que de pronto se presentan. En Estados Unidos tal vez no hay este tipo de, de situaciones, que para ellos les resulta un poco más fácil. Por ejemplo, en la sierra, eh, el, el río, el caudal está... Eh, eh, limpio, es decir, son estos obstáculos que a la larga de pronto ellos ya eh, tienen precaución la venida de un mecánico que los acompaña, eh, traer eh, eh, un bote nuevo que les permita de hacer una competencia un poco mejor, y esto es sano, esto es sano, yo creo que el vigente campeón, que es el balsareño Juan Cornejo va a tener mucha competencia, no solamente de Vinces, porque aquí en Vinces también hay buenos fuerabordistas que se han preparado y quieren darle alegría al pueblo para que la edición 65 se quede en el cantón. Bueno, sin duda este domingo vamos a tener eh, cerca de tal vez 150.000, 200.000 personas que se van a dar cita. Y bueno, eh, Ecuador, ¿no? Son millones de personas y la pueden seguir a través de las plataformas. ¿Cuáles son esas plataformas, plataformas digitales que estarán eh, llevando esta señal en vivo, Joff? Sí, las la alianzas que se ha conformado, Nd Noticias punto en ndnoticias.final, aldia.com, Río Revista... OETV también está la alcaldía de Vinces y el fanpage de Alfonso Montalbán Cerezo Oficial. Esos son los medios donde se puede ver la transmisión netamente profesional. Ojo, vamos a estar desde las 9 de la mañana en el punto estratégico del malecón donde vamos a tener invitados especiales, datos estadísticos, eh, eh, las autoridades también que van a estar presentes, y una serie de detalles que no solamente tienen que ver con la competencia, sino también con la previa, que se debe hacer eh, un trabajo netamente para que los que están viendo la plataforma digital, las plataformas digitales sean los ganadores. Muy aparte de que el, el que llegue a la meta eh, gane, también los, los Facebook videntes pueden ser los ganadores con un, eh, una producción una transmisión de primer nivel. Bueno, sin duda esto eh, va a causar y llamar pues la atención porque muchos nos podrán llegar y tendrán ese privilegio de seguir de cerca ya una competencia internacional que será la edición 65 Guayaquil Vince. Bueno, palabras finales, Joffre, estamos listos, yo creo que hemos calentado los motores, este es un abreboca y, y gracias por todo. Sí, invitarlos, invitarlos para que vengan desde el sábado, domingo, vamos a tener la previa también en horas de la noche, invitarlos a todos para que puedan estar presentes en la regata, y los que no pueden estar presentes, ver las plataformas digitales a través de la salida, que va a ser el recorrido en el helicóptero, y también la llegada con los drones y demás equipos tecnológicos que tenemos preparados para la competencia. Están invitados todos para que sigan las señales de los medios digitales que he mencionado. Muy bien, gracias, Diofre. Bueno, nosotros estamos por acá tomando los últimos detalles, ahí están los pilotos americanos, eh, tomándose la fotografía. Eh, Dando declaraciones, este es un poco el ambiente que se vive en la ciudad de Vinces. Ubicada, o Vinces, ubicado exactamente a Guayaquil, a 80 kilómetros, 70... No, 100 kilómetros aproximadamente, ¿De 100, 100, kilómetros, kilómetros, 100 kilómetros. El, kilómetros, el aproximado es 100 kilómetros y el tiempo estimado de un vehículo particular... Es de una hora cuarenta o dos horas que te puedes, te puedes eh, tirar eh, en un vehículo. Un transporte público, bueno, tiene un poco más de especificaciones, dos horas, dos horas, dos horas y media. Muy bien, entonces todo listo. Ya saben, la gente de Guayaquil, la gente de, de Durán, de Milagro, de Machala, de Manaví, de Loro, de Salinas, Santa Elena, Colimes, Balsar, eh, Palestina, cerquita acá... De Quevedo, de Buena Fe, de Quinsaloma, de Mucache, de Palenque, Babahoyo, la invitación está ya hecha para que este domingo 26 de eh, marzo podamos ser parte de la edición 65. Y si usted no puede venir, lo puede seguir a través de la señal de aldía.com.ic. Bueno, con esas imágenes de acá del río nos vamos y, y le ponemos no la. la la promo de lo que será La Señal en Vivo. Será hasta pronto, amigos, seguidores. Buenos días.